trata de convertir y medir variables eléctricas de los circuitos electrónicos utilizando equipos de medición. Se expondrá sobre su utilización de forma óptima y segura los diferentes equipos de medición, lo cual acercará de forma razonada al estudiante con el propósito de las prácticas. El módulo pretende una formación integral para el desarrollo del ser en lo social, personal y laboral. Y es importante que tenga presente que se requiere de su compromiso y disciplina para lograr un exitoso proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué va a aprender? En este módulo académico de aprendizaje, aprender una gran competencia general que es reconocer la electrónica, teniendo en cuenta sus fundamentos, principios y aplicaciones. Esta competencia se subdivide en dos elementos de competencia a saber, comprender el funcionamiento y comportamiento de los elementos básicos que conforman un circuito eléctrico y electrónico, mediante las leyes que lo gobiernan y medir las variables eléctricas en los circuitos eléctricos y electrónicos, mediante la utilización de los diferentes equipos de medida. Cada uno de estos elementos de competencia se constituyen en las unidades didácticas que estudiará. ¿Cómo lo va a aprender?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 la actividad se denomina reconociendo las leyes de la electrónica para el funcionamiento de los elementos electrónicos y los diferentes tipos de circuitos eléctricos la segunda unidad didáctica se denomina medidas de los circuitos eléctricos en ella deberá estudiar una actividad de enseñanza aprendizaje y evaluación la actividad se denomina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 En ¡Medellín! ¡Cuenta con vos!